Hola familia, ¿qué tal? Hoy vengo aquí a hablaros de, de Git, para la gente que no sepa nada de este, de este control de versiones. Hay un montón de gente que lo usa, Te, vais a encontrar muchos fanboy en internet diciendo que Git es lo mejor, que como usas otra cosa, que no, que ese buen está viejo. Me da igual, yo soy un poco fanboy, de reconocerlo, pero en realidad quiero dar una pequeña explicación de su uso. En este vídeo voy a explicar su uso local, es decir, como herramienta para, para un desarrollador que... Que quiera que quiera mantener su código con algún tipo de versionado, y, y no voy a entrar en cosas de remoto de cómo mezclar repositorios con la gente ni de cómo colaborar, simplemente porque tengo que explicarlo al cabo del día como 500 veces. Y cuando me pregunten la próxima vez, les mando el enlace del vídeo y, y acabo más rápido. Y, y aparte, bueno, pues ya también os sirve a vosotros. Vamos a ver, Git, que es Git, es. Un programita que podéis descargar en git.cm o en instalarlo a través de un gesto de paquetes en vuestro Linux, si es que no lo trae ya a la distribución, que normalmente a poco que sea una distribución nueva y que la configures para desarrollo, te, te lo trae. Y por ejemplo en Windows, que es el, que, que es el sistema que yo utilizo, eh, te lo puedes bajar. De hecho, estoy buscando el botón de descarga. Aquí está: descargas. Tenéis aquí para descargar para distintos sistemas operativos. Si, por ejemplo, bajáis para Windows. Bueno, por pues La descargáis y bueno, me va a salta la descarga automáticamente. Das cuenta que es git no sé cuánto, viene con la versión y un ejecutable que tiene un instalador. Y se te instala en el sistema con el path y con toda la pesca. No recuerdo si hay alguna cuestión en la instalación importante. Creo que sí, os va a preguntar algo de la consola. Pero bueno... Esa información la buscáis, o sea, de cómo, queréis que se, cómo, cómo quiere que le trate la, la consola, si quiere meter ciertas variables, no me acuerdo muy bien. buscarlo en la, los manuales de instalación que hay y coger la opción que más os guste. Y el turrón es la, la consola. Vamos a ver, hay muchos clientes eh, para, para para manejar aquí de manera gráfica. Yo de hecho tengo aquí el South Street, sí, ¿no? el South Street de Atlassian. Que, que está muy perita pero vamos a empezar a usar la consola y, y hasta que no de verdad hasta que no sepáis cómo se maneja la consola no, no, no os metéis con, eh, con elementos gráficos con con con lo diré, joder, con ventanas y tal porque vais a aprender mal no te carga vale uy que tengo que meter mi clave aquí estamos bueno tengo aquí un par de, de repositorios si os dais cuenta bueno este aquí es un software normal y corriente de gestión de ventanas eh, tiene aquí para clonar repositorio que ya os explicaré lo que es que ahora mismo no nos importa en fin tenéis herramientas para visualizar o por ejemplo que tengo aquí el código del kid, del life of a kid ábrete, ábrete amor mío bueno pues aquí vais a ver un montón de información que ahora mismo si no habéis usado nunca git os va a dar bastante igual pero quería esto quería sacar esta este gráfico para que veáis, Este es un repositorio muy pequeñito, pero bueno. Si os estáis dando cuenta, aquí, aquí estáis viendo un arbolito, muy chorra, ¿vale? Tiene nodos y tiene después ramitas que salen. Este es el aspecto que tiene un repositorio vuestro en la estructura interna de, de los cambios que vais haciendo. Entonces, es importante tener esta imagen en la cabeza todo el tiempo que podamos. No, esta concreta, digo, que, es, que tengáis la imagen de estos nodos, estas bolitas, y ramas que salen. Y pensar que esto puede salir indefinidamente. Se pueden volver a mezclar. Que de hecho es la gracia. Que se vuelvan a mezclar y tal. Eh, por ejemplo, aquí tenemos una, una modificación. Que no se, que no se quedó. <risa> eh, entonces, esta, esta división de, graf, de grafo tenéis que tener en la cabeza siempre. Porque es cómodo, ¿de acuerdo? Eh, después de esta desviación del tema. Vamos al lío. ¿Cómo se usa Git? Git trae una consola que yo recomiendo utilizar, porque además es una consola rollo Thick wing con lo cual tenéis acceso a comandos de Unix, como ls y cosas por el estilo, que aquí está vacío ahora mismo. Y, y viene coloreada por defecto y todo ese tipo de historia que bueno, en fin. Yo la prefiero a la consola base y tampoco como no estoy usando ahora mismo ni, un, ni el console 2, ni nada de esto de Windows, pues básicamente mi consola para todo es la de Git, salvo para algunas cosas que no es compatible con, con Windows. Uy, updates, eh, para después. Vamos al turno. Os hago un ejemplo sin explicar lo que, lo que estoy poniendo rápidamente y así veis cuál es la ventaja. Me voy a abrir con aquí, con mi sublime, voy a abrir la carpeta. Me voy a ir a de... ah, pa, pa, pa, pa, pa, pa Aquí, vale, me voy a abrir esta carpetica. Fuera. Nuevo archivo. nuevo Vamos a suponer que tenemos un archivo nuevo y este archivo va a tener el contenido especial número 1. ¿De acuerdo? Y lo grabamos. Control-S y se graba. Contenido especial número 1, file 1. ¿Y por qué no te vas a la carpeta? membrillaco ¿Me brillaco. En fin. A veces hace unas cosas del sublime que no, no entiendo. ¿Vale? Si sí, ahora vamos a nuestra consola, esto es chorrado ¿no? Yo hago un LS o un, vamos a un DIR. No claro, ni, ni lo pillas, estoy tonto. Haces un LS, pues ahí tienes tu file 1, te quiste. Si ahora modificamos algo y pensamos, ostras, quería. Me gustaría que me dé contenido especial número 1 fuera el contenido especial número 2. ¿De acuerdo? Y dices tú. Vamos a probar cómo queda esto. Grabas el archivo, te vienes aquí, ¿no? Y dices, bueno, pues tengo el mismo archivo pero con un contenido diferente. Imagina que esto fuera Algo así. Tienes el mismo archivo y tiene un contenido diferente. Y ahora supongamos que te has equivocado y aquí quieres cambiar esta... O te has equivocado, quieres hacer una modificación y esta E en lugar de una E, quieres probar qué pasa si es una W. ¿De acuerdo? Nada, pero lo mismo, chorrada, ¿no? Tengo el mismo comentario y dicen, "Pum, pero no me gusta, porque de algún motivo. Imagínate que esto es un compilado, que es un código. Ahora tienes que buscar dónde estaba el cambio. O lo que hace mucha gente, que es que te coges esta carpeta, la copias aquí, ¿no? Haces tu carpeta copy y sigues trabajando. ¿Qué pasa después del tiempo con esto? Esto. ¿Os suena alguno? O algunos, algo, algunos que son mucho más atrevidos lo que hacen es decir No, podría poner aquí la fecha, ¿sabes? Para saber cuál es la copia. Bueno, pues olvidaros de todo esto, que esto es lo que arregla GIT. Tenéis una carpeta, ¿de acuerdo? Cómo hacemos con lo de Git. Eh, lo primero, git init. Este es el, el comando inicial, digamos, más voy a limpiar aquí, más importante, porque si no lo tienes no, no eres capaz de usarlo, de usar Git. Con este comando lo que le estamos diciendo es que esta carpeta va a contener un repositorio. Después de hacer este comando el git siempre se hace igual, se pone git y después un comandito, lo que sea, ¿vale? El que yo os comenté tres o cuatro este primer día. Git init. ¿Vale? Te lo dice que se ha inicializado un repositorio. El repositorio es el, digamos, un saco donde están todos los archivos. ¿eh? El repositorio se utiliza. Creo que en todos los sistemas de controlación de versiones la palabra repositorio o repo. ¿De acuerdo? Eso se llama un repo. Y es donde va a estar todo el código. Y en vuestra consola de Git vais a ver que estáis que habéis creado un repo bien porque instantáneamente os va a decir que estáis en Master. Master es la, la rama principal. Es decir, Git funciona manteniendo el código eh, de manera que cada estado de tu código, cada, cada conjunto total de cambios que tiene el, el código. No, no, cambios no, mentira. El estado está bien dicho. Si todas y cada una de las letritas que forman todo y cada uno de tus archivitos, eh, responden a un estado. Es decir, contenido especial número uno es un estado. Y con un espacio es otro, ¿de acuerdo? Eso significaría que si yo grabo estos dos, o sea, guardo estos dos commits, uno, lo, estos dos estados, digamos, del, del archivo, del, del código, sin espacio con espacio me generaría dos nodos diferentes. Porque Git lo que hace es que genera un hash con cada archivo y tal, y el conjunto de hash pues, es un, un estado posible. Él se da cuenta de esas cosas. ¿Dónde guarda todas estas cosas? Pues las guarda en una carpeta de crea que se llama git. ¿Cómo se deshace un, un repositorio? ¿Cómo reinicio un repositorio? ¿Cómo elimino todo el, un repositorio? Pues... Básicamente haciendo esto. Ah, qué bien. Soy yo el más listo del mundo. ¿Vale? ¿Veis? Ya no aparece aquí el master. Ya no tengo repositorio. Así si de chorra. Es decir, git lo que hace en el sistema es reconoce si en una carpeta tuya tienes un punto git busca la información dentro de ese punto git y lo aplica vamos a volver a inicializar, no lo veis porque no está, está oculto que es punto, ahí está, punto git. Una vez que tenemos este punto git, ¿cuáles son las ventajas de este punto git? Pues que te vas a gestionar todos los archivos que conforman tu proyecto, ese punto git va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo y, y te va a hacer despreocuparte de todo. Vamos a poner un ejemplo práctico, ahora mismo, si viéramos el grafo, Podéis ver el grafo de vuestro repositorio con gitka punto, eh, guión, guión, all Este-all guión, guión, es para re, sacar todas las ramas de todo el mundo en el repo. Eso ahora mismo no nos no importa demasiado, pero está bien ponerlo siempre para no liarnos. ¿Veis? No sale aquí, bueno, no, no veis cómo tendría que salir esto, pero está vacío todo. ¿Veis que no tiene nada ninguna? Eh? No se seleccionaron revisiones, esto está súper triste. Eso es porque lo primero que tenéis que hacer siempre cuando inicializáis un repositorio es añadir llaman dos comentarios, dos comandos, init y el add. ¿Y qué añadimos? Y aquí le pones el, los archivos que quieres añadir. En este caso, file1.txt. Eh, también hay una forma de hacerlo, si trabajas solo, con lo que, que es lo que os estoy explicando, usar el git como, como herramienta local. Normalmente vas a hacer eh, todos tus cambios en bloque, es decir, todos los archivos que hayas cambiado. Eh, esto se le dice con git a-a. ¿Cómo sé qué archivo he cambiado? Git status veis ya va, git init, git add y git status eh, os voy a explicar dos más eh, dos tres no, no son muchos comandos más y al final como los usas tanto se, se quedan así que no, no hay que tener miedo de que sean muchos comandos veis aquí, os dice en el initial commit archivos que no están siendo rastreados ¿no? No, no, y que están untracked file 1.txt. esto significa que el git detecta que ese archivo está en tu zona de trabajo que se llama en tu carpeta por debajo de .git pero que no le has dicho que le eche cuenta. Oye, Git, échale cuenta. O file 1, te quiste como menos que hay uno. Si yo hago un Git status, ¿veis la diferencia? Antes estaba en rojo, aquí está un track, y ahora que dice aquí, oye, aquí están los cambios para ser registrados, ¿de acuerdo? Incluso Git te dice cómo eh, deshacer esas tareas. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, esto no hay que aprendérselo, sino que tú haces un git status y dices, hostia, no, en realidad no quiero este archivo, quiero descartarlo. No quiero meterlo en este en este commit, en este, este grabar estado. Pues haces esto de aquí y te lo quita. ¿Qué hacemos una vez que hemos hecho el add? Pues git, commit. Commit es lo que he dicho varias veces. Commit es guardar un estado. Lo coge todos vuestros archivos, le asigna un, un nombre a todo ese estado de los archivos y lo guarda en el grafo como un sitio al que puedes volver después. Pues git commit.m, guión m, perdón, guión m es para el mensaje, guión message. Eh, un commit necesita un mensaje y es muy, muy, muy importante que este mensaje sea, sea relevante. En el caso de, lo, de los commits al principio, pues, initial commit, esto, o sea, tú puedes poner lo que quieras aquí. Típicamente se pone initial commit o commit inicial. Es importante que penséis en el idioma del, de los mensajes de commit mmm, si vais a colaborar después. Y ahora mismo estoy explicando para el uso local, es decir, que con que vosotros sepáis lo que estáis haciendo basta. Pero si pensáis subirlo a GitHub o algún servicio similar en el tiempo y queréis que la gente colabore, posiblemente os interese escribirlo en inglés, porque todos los mensajes van a salirle a, a las personas que, que usen el código. Entonces, yo recomiendo salvo que tengas muy claro que solo lo vas a usar tú porque es un experimentillo o algo por el estilo, que lo pongas en inglés. Así que vamos a hacer un git commit-m, initial commit. ¿Qué pasa si hago un git status ahora? Mm, estoy en la rama master y no hay nada que hacer commit. Básicamente me está diciendo que todos los archivos que, de los que está pendiente eh, están grabados en algún estado de los, que él, de los que él conoce. Ahora vamos a ver nuestro grafo. ¿Y acordás? gitk al. Oh, nos ha creado un nodo que es la rama master con el mensajito. Este software de aquí es muy parecido al SourceTree que os he puesto antes, ¿vale? Pero el SourceTree está hecho para gestionar varios repositorios, con lo remoto, con toda la historia. Y este GitK es un visualizador. Este es para que tú dentro de tu ruta, pues en un momento dado, pues lo, lo abres. Puedes hacer cosas, pero en realidad yo lo uso como visualización para ver las ramas por donde van. Y ya está. Vale, pues tenemos nuestro proyecto inicializado. Ahora, recordad, nuestro contexto es que somos un desarrollador y queremos probar cositas. Dices eh, tú, bueno, pues ya tengo mi primer documento, que está muy guapo, muy perita, muy tolo. Me gustaría hacer un experimento. ¿Cómo se traduce experimento a, a Git? Un experimento, en Git eh, un, un experimento en Git es una rama del repositorio. Es decir, nuestro código en ese grafo se va a dividir y vas a empezar a guardar cosas en un, en un camino diferente al, al camino principal que es el máster. Este, estos caminos se llaman ramas, son branches, y, y responden a lo que estoy diciendo que son experimentos. que un experimento es todo aquello que sea tocar el código sin la certeza de que, de que es un cambio que se va a quedar en la versión final. Y como sabréis bien, esos son todos los cambios. Tú empiezas a tocar código, no sabes muy bien si eso se queda, si eso no se queda, pues volvemos a lo mismo antes. Haces una copia de la carpeta o haces una copia del archivo, tienes dos archivos abiertos, ahora empiezas a modificar un archivo, pero resulta que como te salen arriba las dos pestañas con el mismo nombre, tocas uno y no te das cuenta que está tocando la copia, olvidaros de todo eso, directamente. Git branch, eh, experimento, uno por ejemplo. Quien dice experimento, dice bug, 1. Imagina que habéis descubierto un bug y tienes que corregirlo, y queréis corregir ese bug, pues podéis ponerle, por ejemplo, branch bug 1, o bug eh, control roto, ¿de acuerdo? Podéis poner el nombre que queráis. Y es lo mismo, tocáis el código, y estáis tocando un código que es una copia a todos los efectos, pero que no modifica el, el código original que se supone que funciona, o que digamos el principal. Git branch experimento, ¿de acuerdo? Esto ha generado una rama nueva, lo voy a poner en el git k, Sí, podría abrir el GitCAD con el Ampelsan, pero bueno. ¿Qué ha hecho GitBranch? Me, me ha pintado aquí un, una, etiqueta, una etiqueta verde que significa que aquí ahora mismo hay dos ramas que empiezan. Lo que pasa es que como no tiene nodos, pues no los ves. Vale, Voy a hacer ahora dos cosas. Y estamos en master. Imaginemos que nuestro código master, por el motivo que sea, se ha modificado externamente o hemos querido modificarlo nosotros y, y no hemos olvidado que tenemos la rama experimento. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues por ejemplo, voy a crear un archivo nuevo. Lo voy a hacer aquí para que lo veáis. File 2. TXT. Lo vengo aquí. Ah, pues lo he creado. Se, se lo hacer muy cateto. Y aquí vamos a poner contenido súper especial. Sin número. ¿Qué pasa entonces? Que si yo hago un git status... Me detecta que hay un archivo nuevo en master. ¿Vale? Estamos en master. Pues yo me voy ahora y hago un git add porque queremos modificar el master por algún motivo. Y git commit, uy, guión m, coñe, super especial. Perdón, super especial. special. Que special. ¿Vale? Dice bueno para crear un archivo, con inserción de una línea, crear un, en fin, los cambios que Git considere. Volvemos al GitK. ¿Veis? La rama master ha avanzado y la rama experimento se ha quedado aquí atrás. ¿De acuerdo? Porque los cambios los hemos hecho en master. Ahora fijaros, primera primer choque de trenes en, en la cabeza de alguien que no ha visto nunca un gestor de código de esto. Voy a pasarme de la rama master a la rama. Eh, a la rama. Por Dios, ¿cómo se llama? Experimento. Cambiar de rama se llama un checkout. Si venís del subversion, checkout es una cosa diferente. Aquí un checkout simplemente es cambiarse de rama. ¿eh? No, no estoy trayéndome código en ningún sitio, ni estoy acepta. Y checkout, X. Si pongo X, él se da cuenta de que solamente hay una rama que empieza con X, de hecho solo hay una rama. Entonces yo me cambio a checkout experimento y fijaros aquí, veis que hay dos archivos, ¿verdad? en nuestra carpeta, mirad ha desaparecido uno ¿por qué? ¿por qué ha desaparecido ese archivo? ese archivo ha desaparecido porque el, el amigo, lo diré porque el amigo git sabe que file2 estaba en master ¿de acuerdo? file2 está en master y aquí está file1 creado al principio entonces Master está avanzado a experimento y experimento solamente tiene un, un archivo. Ahora Master va por su camino y en paralelo estamos desarrollando experimento. Porque se nos ocurrió una idea hace unos cuantos días y la queremos probar sobre cierta versión. Entonces ahora lo que creamos es un voy a hacer un touch aquí, porque estoy acto de hacerlo. 3 3 Touch es para crear un archivo de la nada. Y en file 3x esto, esto es súper experimento, molón. Eh, total que terminamos nuestro experimento, estamos contentos y decimos, vale, este experimento por ahora va bien. Vamos a hacer un git add y un git commit. Experimento que mola mucho. Y vamos a ver el aspecto que tiene nuestro grafo. Este es importante. Aquí es donde se ve realmente qué es lo que está pasando. Del commit inicial, por un lado se ha ido el master y por otro lado se ha ido el experimento. ¿Vale? Veis que ya tenemos las dos ramas que al principio no se veía bien porque estaban en el mismo nodo, pero ya cada rama ha ido evolucionando por su camino. Ahora puedes ir cambiando código en cada una de las ramas de manera independiente sin ningún problema, de forma que puedes probar el experimento y puedes probar el, el master u otra rama. O sea, no tiene que ser el master. O sea, no queda una rama diferente de la segunda. Y he tocado sobre master, que no es lo que se suele hacer, simplemente para que veáis la, el split, digamos, la separación en las en, la, en los nodos. Así que si volvemos a, a Git, uy, perdón, Git checkout master, master siempre se llama master, ¿de acuerdo? Siempre está en el, en el principal si volvemos a git checkout master nos abre file, a, file, a, file 2, bueno aquí file 3 nos lo abre porque el porque sublime mantiene aquí la caché y según si hago un git checkout, experimento, vais a ver como este file 2 cambia por file 3 2, 3 es decir, Git se va a encargar de modificar todos los archivos que tienes en el directorio por debajo del punto Git de forma que tengan el estado que tú quieras. ¿Qué estado? Pues el de la rama a la que te pases, al commit al que te pases, al estado o commit que te pases. Entonces vamos a seguir toqueteando. Imaginemos que por un momento dado, eh, en experimento, necesitamos crear un archivo file 2. ¿De acuerdo? Por lo que sea. Entonces file2 está aquí y decimos en el experimento hace falta este archivo y lo grabamos Control S vaya perdón que no quería hacer esto estamos en experimento comprobamos que estamos en experimento no nos liemos add todo git eh, match eh, eh, git commit m archivo necesario para el experimento, y si hacemos otra vez nuestro GitK-Al pues el experimento ha avanzado un poquito más, y ha creado un archivo nuevo y toda la pesca. Y imaginemos que nuestro experimento es satisfactorio, nos mola un montón, y decimos, bueno, pues yo lo que quiero es meterlo en mi versión principal porque esto funciona, esto está guay, yo cambio los colores de mi página web, yo le metí un comportamiento a los malos que se mueven de puta madre, yo metí un procesador de informes que es magnífico y funciona de puta madre, pues hay que pasarlo, pues vamos con el último, con el último comando que creo que os voy a comentar, nos pasamos a master, bueno, y ahora lo que hacemos es un merge, o merge le decimos siempre, eh, desde la rama master con, contra la rama que queramos mezclar, que en nuestro caso es experimento. Entonces, eh, no tengo el git abierto, bueno. Esto lo que va a hacer es traerse la rama eh, experimento y va a tirar de ese último nodo y lo va a pegar contra el master. Y fijaros lo que dice. Está haciendo un automerge del archivo 2. Da cuenta que solamente se ha preocupado en el archivo 2. No se ha preocupado de ningún otro porque el archivo 1 lo hemos dejado igual en, los do, en, los dos, en las dos ramas. El archivo 3 solo está en una de las ramas y el archivo 2 es el que tiene un conflicto. ¿Qué pasa? Que ese conflicto él no puede arreglarlo automáticamente. ¿vale? Porque se han cambiado archivos en dos momentos diferentes. Así que eh, no, si vemos el estado eh, visualmente veis que Ahí, el master llega aquí, está en color, dice hay cambios locales, dice, si sí, en el esta, si ahora un status, a ver archivo en rojo me dice, es que yo no puedo hacerte el comio automáticamente, tío, entonces si git status vale, dice, es que tío, los últimos dos han añadido file2.xtxt pues nada, nos venimos aquí, a file 2txt y fijaros lo que hace aquí os dice, mira, head, que es el, el master, tenía este contenido y y experimento tiene este contenido y deja en manos del integrador o del desarrollador que sea responsable el, el dejar este archivo como tenga que estar por ejemplo bueno, para empezar a borrar las marcas y dices bueno pues voy a dejar el contenido por ejemplo con la suma de los dos o voy a poner aquí a archivo muy importante bueno, podéis modificar el archivo como queráis Totalmente. Lo único que hace falta es que lo, lo hagáis a mano, lo grabéis y le digáis ahora, oye, añádeme ahora el file, tío. Y ahora haces un git commit, y un M. Eh, merge de file 2, que conflicto... Bueno, merge of file 2, with a lot of conflicts. que hemos hecho? Hemos modificado el archivo a mano, porque lo, los los conflictos saltaban y hemos hecho un add y un commit, como siempre, add, commit, add, commit, siempre, siempre add y commit, y una vez que hemos hecho este commit, ahora veremos el gráfico, y veis, os explica toda la historia del código y ahora solamente tenemos un nodo, la rama experimento ha muerto aquí, una muerta o sigue activa, podemos volver a movernos y se pasa aquí, aquí está guay, está todo el código mezcladito, con el archivo 3 él se ha encargado de copiarlo directamente porque no había problema. Y punto. Y diréis, bueno, ¿y, ¿y para qué escribo yo todo ese histórico? Pues ese histórico lo queremos. Porque, por ejemplo, imaginaros que en super especial hicimos algo y no nos acordamos muy bien. Aquí podemos ver el diff hay muchos comandos para ver cómo estaba el código. Cada, cada commit, cada puntito de este grafo se identifica por un, por un hash, que es este, este cadenón, súper vasto. Vale, este hash no hay que aprenderse ni mucho menos, pero si usáis los primeros caracteres, git se da cuenta. Y con esto podéis identificar un estado de tu código. Así que podemos coger, por ejemplo, 99db. Yo creo que con 99db debería bastar. Si yo hago un git checkout, vaya, 99db. O sea, tenía que escribir aquí todo el hash, pero git se da cuenta que con 4 o 5 caracteres basta. ¡Tarán! Hemos cambiado a ese sitio. Ella dice que estás detached porque, claro, no tiene un identificador. Es decir, que pasado directamente al, al código interno de cómo funciona y que aquí no hay ni siquiera una rama o aquí no hay ni siquiera un, un tag, que también es otra forma que, de identificar commits. También no es la forma de identificar commits aparte del, del hash. ¿Qué hago? Si hago un gitk ahora para que lo veáis, ¿ves? Nos hemos movido, que es está el nombre azul esta, y está amarillo, no hemos movido aquí dado cuenta que no tenemos rama ni historia ahora podríamos por ejemplo ¿eh? por ejemplo decirle pues en este punto tío podemos haber un cambio yo creo que sería importante y aquí yo creo que nos hace falta un archivo file 4 si sí, estoy casi convencido de que nos hace falta un archivo file 4 veis aquí está file 4 y no aparece file 3 porque file 3 no está en, en, el, en la rama de la que partimos aquí entonces file 4 sí sí change lo ha cambiado todo sí sí yo creo que esto es importante tío así que venimos aquí y decimos ya ya. en este punto a partir de este punto este cambio hubiera cambiado todas las cosas Lo guardamos git a git commit con el mensaje super importante eh... ya está hecho el commit y ahora si sí vemos otra vez el grafo desde super especial hemos adelantado a master y a todo Esa, se ha grabado super mal <ríe> lo he hecho adelante un poco para tocar las narices ¿de acuerdo? ha adelantado un montón y ahora si sí, ese cambio es super importante está muy bien implementado y, y no hay problemas con los demás directamente nos venimos aquí otra vez, git checkout master, git merge change, y esta vez te das cuenta que no me da ningún conflicto, ¿de acuerdo? porque el archivo es completamente nuevo y todo el contenido eh, es completamente integrable en nuestro proyecto, si yo ahora hago un git status está todo perfecto, si hago un git cap a ver el grafo, ¿veis? veis todo el historial de dónde ha salido cada cosa, de super especial ha salido el change, pero también salió en un momento intermedio este merge de aquí para arriba. Os podemos ver a cualquier estado anterior utilizando el hash. Y ya solamente me queda el, eh, lo diré, el que, eh, las etiquetas, las etiquetas, las etiquetas. Sí, sí, sí. 99 de ver a lo de antes, ¿no? Git check, out. uy, git checkout. Eh, vamos pasando al mismo de antes de B. Imaginad que esto fuera una versión que quisimos sacar, ¿de acuerdo? ¿Cómo se marcan las versiones? Con tags. A ver, esto es una forma de usarlo. Tag simplemente lo que hace es añadirle un alias, un nombre a ciertos hash para que sea más fácil de, de recordar y que tenga un nombre descriptivo. Eh, supongamos que lo típico es usar versiones. En realidad, tenemos que la Git tag es la versión 1.0. Es decir, una rama no es una versión, jamás puede ser una versión. Una versión tiene que estar asociada a un nodo, no a una rama. En Git. Bueno, Esto ya lo entenderéis cuando lo uséis mucho, pero una versión es un estado de tu software, no es, un, no es un camino de cambios o una sucesión de cambios, sino es un estado al que te quieres poder mover en cualquier momento. Supongamos que esta es la versión 1.0 y si yo ahora me vuelvo a meter en, en master, imaginemos que nos queda simplemente aquí un reazme en nuestro master, esta es la versión Pública 1.1. Imaginemos, vamos a hacer un commit, eh, bueno, add de todo, git commit-m, eh. ¿te das cuenta que en el commit le pongo el concepto, first public version? Aquí podría venir cualquier cosa, como diciendo arreglado los bugs, no sé cuánto, o implementado tales cambios de experimentación, de no sé qué, modificación, optimización, lo que sea, no, el cambio que hayáis hecho. Pero no pongo aquí que esta sea la versión 1.1, ¿vale? Porque las ramas, la, la, los commits se quedan ahí quietos, pero no hay forma de que yo me mueva directamente a este commit porque sea la primera versión. No sé cómo identificarlo. Es decir, tendría que leerme todo el historial, todo el grafo y, y buscar cuál es el hash de este. Entonces, lo más fácil es ahora mismo que estoy en este commit hago un git tag le pongo la etiqueta y digo esta es la versión 1.1 ya está y yo sé que mi versión 1.1 es la pública porque tendré mi log de, de versiones que soy un señor, un señor aplicado que sabe qué va en cada versión así que ahora si sí, hago un git k-all ya está tenemos nuestro proyecto terminado un commit inicial que no tiene ningún tipo de importancia en algún momento nos separamos y esto resulta que es la versión 1.0 en la que tenemos algunas funcionalidades que, que consideramos básicas para tener la versión inicial. Hacemos un experimento en paralelo. Este experimento evoluciona hasta aquí, no sé qué. En este momento mezclamos la versión 1.0 con el experimento. Pero la versión 1.0 también la hemos modificado en otro aspecto, que no era este experimento, sino que era otro cambio diferente. Y también tanto experimento como change nos han gustado. Así que hacemos un merge de las dos. Y ahora añadimos un cambio más o varios cambios más, depende o el día más bonita aquí arriba, y le asignamos este, este tag. das cuenta, en GitK, pues lo el amarillo son tags y los verdes son ramas. Las ramas pueden seguirse andando, andando expandiendo y los tags se quedan en el commit. No son más que alias. O sea, un, un tag no tiene más, más importancia que esa, de que yo pueda hacer ahora aquí un git checkout versión 1.0 y me muevo. Y os dais cuenta, me he movido al estado inicial. Y si yo aquí me pongo quitar Checkout 1.1, me llega a la versión 1.1 y punto. No tiene más historia. Así que esto es el, el primer vídeo que voy a hacer sobre Git como uso local. Daos cuenta que esto tiene un montón de posibilidades a la hora de experimentar, de no tener que preocuparos. Es una, es una gozada... Eh, sí, sí, reloj a todo, reloj a todo. Es una gozada tener un código, si voy a cambiar algo y hacer pop y borrarlo porque vas a empezar de cero, o quieres modificar algo totalmente, porque no tienes ningún problema, sabes que siempre puedes revertir el estado hacia atrás, ¿de acuerdo? Así que os dejo ahora con un resumen de las cosas que os he comentado, y espero que os sirva de mucho, y esperamos al siguiente vídeo con uso remoto, que será bastante más cortito. ¡Hasta luego familia!